Para entrar en Padlet, iremos a una nueva pestaña y escribimos ahí Padlet. Iremos a entrar y en vez de generar una nueva cuenta con otro nombre, otra contraseña, etc., vamos a entrar con Google, algo que nos facilitará las cosas. Como tenía ya abierta la cuenta, pues eh, me lo ofrece. Voy a darle a omitir. Está ofreciendo cosas. Actualizar más tarde. Y ya estoy dentro. Yo tengo algunos, algunos padlets. Vamos a ver cómo creo uno nuevo. Aquí arriba a la derecha tenemos crear un padlet. Ya lo arrancado. Normalmente nos va a poner un, un nombre así curiosillo que podemos modificar y ponerle, por ejemplo, mi primer palette. Descripción. Pues para qué es la utilidad. Y diseño. Nos ofrece tres opciones. Forma libre rejilla y secuencia. En forma libre podremos mover los post-its o las notas que se coloquen eh, a voluntad de un lado para otro. Podremos agruparlas en una zona, agruparlas en otra, lo que sea. La rejilla es una ordenación ya más, más rígida y la secuencia también al ser eh, cronológicas. Si lo que deseamos es hacer una sesión de generación de ideas en la que luego vamos a ir agrupándolas eh, dependiendo de lo que dicen las notas, pues la forma libre sería la más adecuada. Si lo que queremos hacer es un diario de aprendizaje en el que vamos metiendo las cosas nuevas que vamos aprendiendo, las referencias que obtenemos, etc., la secuencia sería eh, la buena elección. El tapiz también lo podemos modificar. A nuestro gusto. Aquí tenemos más incluso y pues bueno pueden ser muy diferentes. Incluso podríamos agregar uno propio. Volvemos para atrás. Tema. No podemos acceder porque para eso habría que pagar y podemos ponerle un símbolo que aparecerá aquí a la izquierda. En publicación tenemos atribución. Eh, si es un Palette para, para uso privado, para ir poniendo nuestras notas y solo para acceso propio, no es, no es importante. Pero si lo que queremos hacer es una sesión de generación de ideas, eh, por ejemplo, en la que es importante que, que se identifique a, a la persona que, que ha propuesto una cosa u otra, deberemos activar el control atribución de tal manera que a partir de entonces todas las publicaciones mostrarán en el, el nombre del autor en la parte superior. Y por otra parte, si queremos generar eh, conversación alrededor de las notas, que si hay una idea que otras personas eh, lo comenten y puedan a, aportar algo sobre esa misma idea, eh, pues sería permitir a los espectadores comentar en publicaciones. Podemos etiquetar el padlet para el caso en que sea público. Y aquí tenemos una dirección. Y ya, incluso la podemos modificar y ponerla a nuestro gusto. Por ejemplo. Y le daríamos al siguiente. Bueno, ahora tenemos aquí personas y privacidad. El Padlet puede ser privado, protegido con una contraseña, secreto, lo cual quiere decir que está accesible desde Internet, pero que hay que conocer eh, la URL, o público, en el cual podría acceder cualquiera. Si hemos elegido secreto, pues podemos poner que quien tenga acceso solo pueda leer, pueda escribir, que incluso... ...puedan escribir, pero que esas entradas se puedan, se puedan moderar. Vamos a dejarlo en puede escribir. Y podemos... Eh, ...aquí eh, hacer que una, una tercera persona podrían coger... Eh, ...alguien que tiene acceso podría hacer una copia... ...y eh, si hace falta moderar o no moderar. Vamos al siguiente... ...y ya lo tenemos. Y ya podemos empezar a crear post-its post-its que tendrá el nombre aparecer ahí arriba escribimos el título escribiremos algo y podremos añadir algún algún archivo si vamos aquí a compartir tenemos aquí a la derecha compartir exportar incrustar y hacemos clic sobre ello y tenemos un código qr con el cual se podría acceder desde un tablet o un teléfono hay que decir que hay aplicaciones para los dispositivos móviles. Podríamos copiar en el enlace de este, de este Padlet para luego enviarlo, compartirlo con quien sea. Podemos insertarlo en un blog, podemos enviarlo por email, podemos tuitearlo o lo que deseemos. Y una vez, y cerraríamos. ya podríamos empezar a trabajar con él.